nuestras Los dos fracasamos, no encajaron los latidos No pretendas echarle la culpa al pobre de Cupido Ni tú ni yo, esto fue obra del destino Y no pienses que rogándome yo volveré contigo Porque no funcionó ni la primera vez Todo eran celos y corajes y en el primer mes Y ahora ves que los dos éramos los ciegos Preferimos insultarnos que darnos amor del bueno No pienses que yo me olvido de ti si todo ¿Qué pasa? Le pido a dios por ti da la vuelta y no pases por aquí las heridas se sanaron y al dolor le puse fin por las fin Que dañaron ya ya ya ya Por lo que dijimos aquella vez Que se nos mentimos más de una vez. Traté más de un millón de veces de salvar este amor. Mismo que como una flor en invierno se marchitó. Todos los días se apagaba más esta pasión. Y nunca me escuchaste cuando te pedí perdón. Una botella me decía que te olvidara. Mientras mi corazón me gritaba que te buscara. Mi familia me advertía que de ti me alejara. Que tú no eras sincera y que en tu cara se notaba. mi, mi corazón se comió en De nuestro amor solo quedan cenizas. Ya no existe algo que saque sonrisas y lo que quedaba es fumo de prisa. Y quizá no existe otra mejor salida y pensar que pensé que eras el amor de mi vida